Felicitar a mi docente Juan Torres de Fisiología de la Universidad Pedagógica que me enseñó mucha disciplina, me aconsejó y me, y me enseñó a formarme como lo que soy ahora. Gracias maestro.